Pero es fundamental que cada uno de ustedes salga de esta reunión con el compromiso de hablar con esa persona que está titubeando, de buscar entre todos sus amigos y conocidos a alguien que vaya por el rechazo y actuar directamente sobre esa persona. Si cada uno de ustedes da vuelta a uno, eh, tenemos, tenemos esperanza. Es eh, así de dramático, no les voy a, no les voy a contar eh, un cuento de edad, es dramático. Eh.